Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas escuchar esa luz interior, esa voz que está ahí dentro de todos nosotros y poder hacer que toda esta magia surja y que toda esta creación que está dentro de tu interior pueda. Cada vez salir más, cada vez eh, ser más consciente de todo lo que estamos viviendo y justo para poder encaminarnos a ese momento, a ese punto de creación, de amor, de luz, de conciencia, les doy la bienvenida. Gracias, gracias por, por estarme acompañando en este momento, en este tiempo. Estoy muy feliz de que ustedes me estén acompañando. Y por acá voy a dar algunos saludos a Loli Mendoza, Martita Mayén, Claudia Reyes, Juana Murillo. Buenos días, un abrazo Juana. Eh, Claudia Reyes, Leslie Marín, Crisanta Moreno, muchísimas gracias. Por favor, síganme ustedes regalando muchos corazones. A Betty, hola Betty, eh, regálenme muchos corazones, compartan este programa, por favor, para que les llegue cada vez a más personas y puedan estar enterados de que ya estamos al aire. Y eh, bueno, pues como, como el programa eh, dice por acá, eh, es, es. Eh, esta conciencia que, que me gustaría compartirles porque ya me hicieron la, la pregunta eh, de cómo es que, que hago yo esta parte de, de hacer la, la sanación y bueno pues eh, tenía la duda de, de cómo lo voy haciendo qué es lo que hago y dije bueno pues vamos a hacer un programa para que muchos eh, puedan comprender qué es lo que sucede en una, una sanación eh, con ángeles y que ustedes bueno pues puedan tener también un poquito de tips que les voy a dar para que ustedes también eh, desde sus casas puedan también eh, trabajar un poco con esta conciencia algo que nosotros tenemos que observar primero es ir identificando eh, que hay situaciones en nuestro mundo que, que pues no van bien, que no nos sentimos eh, a gusto, no nos sentimos contentos con, con las situaciones que, que estamos viviendo, que estamos pasando y que de pronto pues es algo que nos llega a incomodar y que nos estamos dando cuenta que obedece a ciertos patrones, a ciertas situaciones que son como cíclicas, repetitivas, que, que de pronto eh, hay eh, situaciones que se están repitiendo una y otra vez, mismas personas, mismos patrones, eh, gente que se acerca con a lo mejor eh, situaciones que te platican y que también tienen que ver contigo y te identificas. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro interior y cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta que, que ahí hay que hacer esta sanación? Cuando algo nos incomoda, cuando algo ya nos está frustrando, cuando sentimos que ya no hay esa salida, que ya no podemos... Eh, pues recurrir a otra cosa más que nuestra cabeza que siempre da vueltas y que yo digo es como un gran laberinto que finalmente no llegamos a ningún lado y no terminamos de salir de él. Es cuando nosotros debemos ya comenzar a, a observar y buscar a una persona que nos pueda ayudar y que pues precisamente nos dé esa guía y que nos saque de ese lugar en donde nosotros estamos. Al hacer una sanación con los ángeles, estamos llevando luz, conciencia, sabiduría a esos lugares, a esos espacios en donde yo no podía ver la luz, en donde yo no comprendía a lo mejor por qué eh, buscaba las parejas que buscaba, eh, la enfermedad que llegó a mi cuerpo eh, y que pues normalmente es ese dolor, aprendemos a vivir con ese dolor. Eh, otra de las cosas que, que también surge mucho son las partes, la parte emocional en cuestión de pareja, eh, los celos, lo, los enojos, la rabia, la ira, eh, parejas destructivas eh, y que ahora eh, les dicen ¿no? lo, la, la pareja tóxica, la situación que, que está pasando, pero finalmente eh, para que nosotros estemos eh, compartiendo algo con una persona es porque realmente también nosotros estamos vibrando en una frecuencia similar a la que eh, esa persona se acerca con nosotros. Entonces tenemos que ser eh, bastante inteligentes y observadores, observadoras de nuestra vida y darnos cuenta cuáles son esos pensamientos que nosotros estamos teniendo que son bastante cíclicos y repetitivos. ¿Cuáles son estas cosas que normalmente te estás diciendo que atraen las mismas situaciones? Eh, y esto obedece como la parte de ¡Ay no vaya a hacer esto! ¡Ay no voy a repetir esto! no voy a... Y ahí estamos nuevamente eh, cumpliendo estos ciclos otra vez una y otra vez y estamos eh, atrayendo las mismas situaciones. Y tenemos que darnos cuenta que al hacer un diagnóstico, al poder sacar como una radiografía de toda nuestra vida a través de los ángeles, que eso es como, como la conciencia que, que con la que he estado trabajando a lo largo de muchos este, años, he podido observar que hay eh, diferentes formas o divisiones en donde nosotros tenemos que irnos enfocando. Una de ellas son eh, situaciones que son de otras vidas que ahí es en donde accedemos a esta sanación con ángeles y es eh, situaciones de vidas pasadas que tienen que ver y que se conectan con lo que estoy viviendo el día de hoy. Eh, por ejemplo, el miedo, fobias eh, a ciertas cosas, que eso es eh, bastante evidente, el miedo. A, al agua, las arañas, las ratas, eh, está muy ligado a situaciones que tienen que ver con el pasado, con vidas pasadas. Eh, había una persona que tenía miedo a volar eh, en aviones, también tenía mucho que ver con vidas pasadas. Y bueno... A través de, de esta conexión, a través de, de poder ir entendiendo qué es lo que está pasando con la persona, porque no nada más es como de entrar a un campo de sanación sino es ir cada vez entrando más profundo que esta es, esta es la primera parte de observar desde dónde está la situación en este caso pues vidas eh, pasadas es como una de las líneas que se pueden ocupar para poder hacer una sanación con ángeles después viene eh, la parte del de embarazo de, de la mamá Muchas de las cosas que la mamá vivió son programaciones que ese bebé recibe, eh, en cuestión de o que se apuraran a hacer, que no podían hacer, que había situaciones en donde que tenían que estarlo como empujando o apurando. Tiene mucho que ver eh, cuando nacen por cesárea o que es un parto natural. Todo eso eh, dentro de una sanación se va observando para poder ir. Eh, esos hilos y que nos ayude a nosotros a poder cada vez ir estructurando eh, esa sanación y llevarla sobre todo a nuestra conciencia, porque son muchas cosas que están como ahí. Son pequeñas cositas y, y pequeños foquitos que están ahí prendidos, intermitentes y que ya estamos acostumbrados a verlos, que ya sabemos que están ahí, pero finalmente no los tomamos tan en cuenta porque ya estamos acostumbrados a que esa luz esté ahí y decimos, bueno, es que siempre ha estado y no me molesta, pero ahí está. Entonces, eh, al hacer consciente esto, destapamos, y yo digo que es como abrir la caja de Pandora y que nosotros podamos ir observando cuáles son esas limitaciones que hasta el día de hoy creía que era normal en mi cuerpo, que era normal el vivir de cierta manera, y en realidad, pues, eh, de caer tanto en la normalidad, eh, creemos que así es la vida y en realidad, pues, es algo a lo que nos habíamos acostumbrado y que podíamos acceder a otra cosa cada vez que nosotros tomamos conciencia de esto bueno pues entonces ya vamos en esta parte de que nos estamos dando cuenta que hay situaciones durante nuestra gestación que también son importantes y las programaciones también con la que nuestros padres deciden concebirnos puede ser que seamos planeados, que no seamos bebés planeados, puede ser que eh, hayan surgido a lo mejor situaciones entre papá y mamá que nos llevan a hacer esa separación y que cuando se separa pues finalmente existe ese dolor y entonces tal vez ese bebé tome el papel o el rol de sanador o salvador eh, de mamá y pueda a lo mejor por ahí estar cumpliendo otros roles que no le corresponden. Entonces, al entrar en esta sanación con los ángeles, vamos identificando cada vez más cuáles son esas situaciones que el día de hoy te están, eh, se están complicando en tu vida y que tienen que ver con esto. Y muchas veces es como, yo les digo, es como que tomas la bandera y entonces vas viviendo en pro de eso que se está haciendo. Y bueno, eh, esa es como la parte de la gestación que es bastante importante y también en el nacimiento todo lo que pase alrededor de ese bebé es importante porque es una esponjita que va absorbiendo todo, todo, todo lo que va surgiendo en el entorno. Si sí, hay comentarios, situaciones a lo mejor económicas por las que tuvieron que pasar sus padres, si a lo mejor este, no era la relación del todo buena y que este bebé pues llegó como que en el momento en que casi ya estaban a punto de separarse y este bebé llega y entonces como que vuelve a conectar con la pareja, pues ahí ya hay un programa de... Eh, que normalmente es como el conciliador, ¿no? el que tiene que esforzarse porque todo esté bien, porque todo esté en paz. Y son pequeños programas que estamos ahí, eh, que están latentes y que están viviendo en nuestro interior. Eso hay que hacerlo súper consciente, súper consciente. Eh, y bueno, pues ahí vamos avanzando en nuestra infancia. Y entonces dentro de esta infancia nosotros podemos darnos cuenta que eh, ahí hay este, también situaciones a lo mejor de este, las huellas que normalmente eh, nosotros tenemos que trabajar, que es la de abandono, humillación, eh, déjenme, la otra es abandono, humillación, eh, injusticia, y la otra, espérenme, porque esa... Es injusticia, humillación, traición, rechazo, abandono, eh, que son las que normalmente están surgiendo eh, por ahí y que están eh, haciendo que esto pues eh, sea cada vez más latente y evidente en nuestra vida y que nosotros vamos actuando porque son esos programas que se quedan ahí. Entonces, eh, nos sentimos inseguros el día de hoy, ya en nuestra parte adulta, de este, de a partir de esas huellas. Entonces, vamos sintiendo ciertos tipos de inseguridades y nos vivimos eh, proyectando todos esos programas que están en nuestro interior y que eh, pues no nos ayudan a, a vivir una vida cada vez más plena y feliz porque vivimos a veces con cierto miedo, con cierta inseguridad. Entonces, aquí es de donde entra la sanación de Los Ángeles. Aquí es en donde entra eh, esa conciencia que todos podemos tener. Y que podemos ir observando. Entonces, al yo darme cuenta, por ejemplo, ahorita que te estoy dando como un panorama, a ver en dónde estás atorado, porque hay que ir verificando no cada segmento, cada parte, a ver dónde está el atore. Yo le veo como que en una, en una línea de tu vida, que es en esta parte del alma, que es así como la visualizo y que los ángeles eh, normalmente me dicen, mira, esta persona... Eh, el primer atore que tiene y lo primero que tenemos que trabajar es eh, con huellas de la infancia. Ya una vez que podemos ir limpiando esta situación, después dicen, bueno, ahora vamos a trabajar la parte generacional, que ya en el programa anterior habíamos hablado sobre las situaciones de, de generaciones atrás y que, bueno, pues ahí también hay... Eh, cosas que nosotros estamos jalando y que nos hacen conectarnos con nuestro árbol y que resonemos con nuestro árbol y ahí también hay que nuevamente volver a conectar y ir limpiando, ir sanando, ir conectando desde la parte más eh, sabia, desde la parte más sana en todas nuestras áreas de vida y entonces cuando ya se está haciendo toda esa observación con respecto a, a la sanación con los ángeles, estamos ayudando a llevar luz, en esa oscuridad, en, es, en aquello que ignorábamos, aquello que tal vez no era tan evidente y que al llevar esta luz podemos ser más conscientes de, ah, ahora entiendo por qué actuaba de esta manera tan insegura o tal vez actuaba con e esta parte de miedo o sentía a lo mejor que no me merecía el poder estar bien, no me merecía a lo mejor el poder estar en salud, y tal vez no es algo tan consciente que digas, ay, no es que yo no me merezco salud, al contrario, ¿no? Estamos buscando de alguna manera el poder rescatarnos de, de poder estar bien, de poder vivir en bienestar, sin embargo, no sabemos cómo terminar de hacerlo. Entonces, hay que ir eh, viendo área por área para ver en dónde está el primero de los actores que yo digo que es como que el mayor, el más evidente, en dónde está como el atasco, entonces ya de ahí ir como desatando todos esos nudos eh, que están, ¿no? Es como la madeja del hilo que vamos jalando un hilo y vamos sacando cada vez más situaciones y que nosotros vamos ayudando eh, si nos permitimos a través de la sanación con los ángeles, el, el poder hacer. Entonces podemos ayudarnos a que esto vaya cada vez bajando y que esto cada vez vaya siendo eh, de una manera eh, más eh, pues libre, ¿no? Feliz, contenta porque ese es el objetivo, ¿no? La plenitud. Y por acá voy a hacer algunos saludos porque ya hay varias personas que están aquí saludando a Luz Estrada, Norma Cruz, Tania Barajas. Eh, gracias por compartir, Tania, eh, María Can Castilla, Omar Cifuentes, Yvonne Arredondo. Gracias, bienvenidas. Gracias por estar por acá. Les recuerdo, por favor, sigan eh, poniendo cada vez más corazones y eh, compartan. Compartan este video para que la comunidad Almas en Conciencia crezca y que eh, cada vez sean más personas las que puedan estar eh, unidos con nosotros. Y también eh, les pido por favor que lo compren en WhatsApp y que me sigan en mis redes. Recuerden que el canal de YouTube Margarita Mercado, si eres nueva, nuevo o te perdiste algún programa, ahí están ya todos los eh, programas y les recomiendo que esta es como una unión del que les había hablado sobre frecuencia angelical. Es como una continuación. Esta de la sanación para que puedas entender más o menos de, de todo esto que estamos hablando. Y estos últimos tres programas hemos estado hablando mucho de la sanación. y bueno, pues entonces ya ahí ya tenemos esa identificación, ¿no? Primero hay que hacer todo ese diagnóstico en donde la persona se encuentra atorada en ese momento, en esa etapa de su vida, porque muchas veces son como fijaciones, inclusive yo les podría decir que a mí de manera personal, cuando yo estoy trabajando con una persona, que requiere esta sanación, eh, la información me llega. O sea, simplemente de manera intuitiva, yo sé en qué edad de su infancia se quedó atorado y hay que eh, llevar a ese punto esa luz, en donde se quedó esa oscuridad, en donde se quedó ese atore y hay que nuevamente volver a reformular la situación para que esa persona nuevamente vuelva a salir y vuelva a surgir como esa parte sana. Nosotros estamos compuestos de muchas eh, ideas, pensamientos, estructuras, sentimientos y energéticamente estamos formando a nuestro alrededor. Una vibración, una frecuencia y esa vibración y esa frecuencia obedece mucho a lo que nosotros estamos sintiendo y a lo que nos hemos comprado como nuestras ideas, como nuestras percepciones, nuestros conceptos de vida. Y eh, nos dicen que es de pronto el que nosotros podamos cada vez ser más conscientes porque eh, de lo que estamos haciendo es una tarea importante. Solemos pensar exactamente lo mismo que pensé ayer, lo mismo que pensé ayer, lo mismo, lo mismo que pasé, pensé hace un mes, hace dos o tres meses, seguimos pensando exactamente igual eh, y eso es algo y un patrón cíclico que nosotros tenemos que aprender a identificar para poderlo comenzar a cambiar y esto es precisamente con esa ayuda. Gracias a Ivonne Arredondo por esas estrellas. Gracias, gracias Ivonne. Y Omar Cifuentes, un abrazo también para ti. Saludos. Y bueno, Espíndola Río, saludos también para ti. Entonces, estamos dentro de, esta, eh, de estos pensamientos y eso es lo que a nosotros nos está bloqueando para poder... Eh, iniciar para poder avanzar y poder hacer esa transformación. Tenemos que hacernos cada vez más conscientes de todos esos pensamientos repetitivos que estamos teniendo. Si te observas ¿cuál ha sido, algo, cuál ha sido el nuevo pensamiento o lo nuevo que estás trayendo? Porque de pronto es como... Eh, este pensamiento cíclico de nada me sale bien, eh, a ver ahora con qué me van a salir en el trabajo o este, con mi pareja siempre son los mismos problemas, siempre hace lo mismo. Entonces estamos teniendo esas palabras eh, que están determinando mi pasado, mi presente y mi futuro, porque al decir siempre estamos eh, con nuestra... Varita de decreto, queramos o no, estamos eh, llevándonos a ese punto y estamos llevando a, a esa intención de sentirnos de esa forma. Entonces ahí es obsérvate, obsérvate, date cuenta cuáles son esos pensamientos repetitivos y que son por lo regular autodestructivos nos están destruyendo internamente, constantemente estamos pensando lo mismo y es algo que nos lleva a nuestra propia destrucción, a nuestro propio dolor, a seguir reviviendo heridas del pasado, a seguir eh, repitiendo situaciones que pues ya no están en este momento, que tal vez pasaron hace un año, hace dos años, hace tres años, pero eso es lo que a nosotros nos provoca el dolor que el día de hoy tengo, es lo que nos provoca el cáncer que se presenta, es el dolor de estómago que traemos, el dolor de cabeza que traemos porque es ese conflicto interior que nosotros estamos trayendo y que no hay otra manera de poder manifestar esos pensamientos más que con una enfermedad, entonces aquí lo importante es darnos cuenta Caer en esa conciencia de que aquello que lo que yo estoy pensando es aquello que estoy manifestando el día de hoy en mi cuerpo y que también así como yo estoy vibrando y así como yo me estoy expresando, es exactamente el mismo círculo de amistades con las cuales yo me estoy relacionando, porque es la misma forma en la que yo pienso y entonces yo también atraigo ese mismo tipo de personas que están a mi alrededor. Ojo, yo nada más estoy diciendo esto para que tú te hagas consciente de cómo estás vibrando, no quiere decir que del, al 100% de todas las personas, porque después me van a salir con que, ¡ay no! Yo no quiero decir que, este, que la persona que me hizo daño, pero finalmente hay programaciones en tu interior de miedo que están atrayendo esa situación. Entonces, mientras más miedo exista en tu interior y mientras más conflicto hay en tu interior, más se va a presentar en tu exterior. Entonces, cuánto caos interno hay en ti para que el día de hoy estés vibrando y viviendo ese tipo de situaciones. Si hay mentiras a tu alrededor es que ahí por ahí te estás mintiendo a ti mismo, a ti misma y que... Hay algo que tal vez no has querido reconocer en ti, ¿no? Personas a lo mejor también que te hacen perder el tiempo. Entonces es a ver cuántas veces te has postergado tú internamente para poder hacer algo. Y ahí es en donde nosotros tenemos que caer en esa verdad. Porque independientemente de que nuestro exterior esté mostrándonos esas situaciones, hay que hacer nuestro examen interior porque es esa frecuencia en la que yo estoy viviendo. Entonces, una vez que yo observo, que hago este ejercicio de observación y soy cada vez más consciente de hacia dónde deseo dirigirme y cómo quiero cambiar también mis pensamientos, por eso que también los decretos funcionan, porque es hacer esa repetición y que yo lo digo mucho en, en mis cursos, que es repite todo lo que se te está pidiendo porque el cerebro aprende con base en la repetición. Si tú repites una y otra vez algo, se te queda. Como aprendimos a este, multiplicar? ¿no? ¿Cómo nos hicieron aprendernos el abecedario? ¿Cómo hicieron que nos aprendiéramos algo? Porque en canciones, repitiendo y repitiendo una y otra y otra vez. Entonces, la misma forma, los decretos. Si tú los vas repitiendo una y otra y otra vez, entonces estamos haciendo ese cambio. Yo cuando hago una sanación les estoy ayudando a las personas a abrirles y a llevarles esa luz en su camino. Y esa es como, como parte o como una pieza, yo siempre les digo es como una semilla que acabo de dejar plantada en tu interior. Pero esa semilla tiene que ser regada, cuidada y solamente tú vas a poderlo hacer eh, si lo haces cada vez más consciente. Si tú haces conciencia en esto eh, y cada vez vas cambiando ese patrón que te estaba obligando a decir, a ver, ahí vas otra vez al mismo camino o eliges tomar el otro camino. Entonces ahí es como volver a llevar a nuestro cerebro a una nueva eh, línea a una nueva conexión y que nosotros lejos de volver a hacer eso mismo que nosotros hacemos, nos observemos y nos demos cuenta que eh, lo vamos a poder hacer de una manera diferente y yo pude observar esto y ustedes ahí ya déjenme en los comentarios si es que también les ha surgido eh, cómo yo pude observar que nosotros estamos haciendo siempre como lo mismo, lo mismo lo mismo eh, lo pude observar en mi, en mi perra, ella sabía perfectamente que cuando yo me cambiaba de ropa, cuando eh, no sé por ejemplo me agarraba el cabello, me ponía cierto tipo de zapatos este, tomaba agua antes de hacerlo ella ya sabía perfectamente que era la hora de que nosotros íbamos a salir a caminar y entonces ella se comenzaba a levantar y empezaba a estar cada vez más inquieta porque ya sabía que íbamos a salir entonces ellos solamente con la observación de darse cuenta de todos los actos que tú estás haciendo ellos ya saben perfectamente qué es lo que vas a hacer entonces y yo me empecé a dar cuenta y caí, este, y caí en esa observación de que nosotros hacemos lo mismo, o sea, siempre vamos y tomamos exactamente las mismas cosas, hacemos esto mismo y yo decía, ¿cómo ella...? se da cuenta de todo esto y a veces nosotros ni siquiera somos conscientes de cómo estamos repitiendo una y otra vez el patrón y eso también ustedes lo van a observar y siempre eh, hay como cosas que nos dicen ay siempre te bañas de la misma forma no siempre inicias abres la llave este, verificas que el agua esté caliente fría este, y siempre tenemos esa misma forma de bañarnos y es ir observando la misma forma de lavarnos los dientes, entonces es como date cuenta, date cuenta como hay muchas cosas con las que estamos cayendo en esa repetición, inclusive hasta los alimentos, o sea, somos muy cíclicos en lo que nosotros estamos comiendo, entonces es, hay que romper esos esquemas para que nosotros podamos acceder a esta nueva conciencia y poder comenzar a hacer todas estas sanaciones. Una vez que ya tenemos entonces toda esta conexión, toda esta observación, entonces hay que comenzar a identificar cuáles son esas emociones que me están trayendo este dolor, cuáles son esas emociones que activan, porque muchas veces decimos, bueno, ya tengo este dolorcito, pero de pronto se acerca fulanito o me dicen tal cosa y ¡fum! ¿no? Se activa otra vez. Entonces... Hay que ser conscientes desde dónde nosotros estamos haciendo todas estas activaciones porque nuestro cerebro, vaya que es inteligente, entonces nos lleva a activar esa situación, ese patrón, esa misma repetición nos lleva a activarlo. Entonces observa. Si ya sabes qué es lo que te está activando esa situación, entonces es... Vuelve a hacer un nuevo camino y vuelve a construir algo diferente porque eso es lo que a ti te estaba llevando a vivir esa misma situación una y otra vez. Es porque escogemos a la misma pareja, tal vez cambia este, el, el traje, pero escogemos los mismos patrones. A lo mejor una persona que sea irresponsable, una persona que no sea a cargo de mí, una persona que tal vez este, no, no valide lo que yo estoy sintiendo, pero es, tiene mucho que ver con la manera en que tú estás actuando y estás eligiendo, porque estás eligiendo desde nuestra parte no sanada, desde nuestro dolor, desde esta situación que está ahí todavía arrastrando y que nos lleva a que eh, pues no podamos ser cada vez esa, esa conciencia y elegimos desde esa parte no sanada. Entonces, observa tu vida. La sanación con los ángeles que precisamente hago es... Llevarte a una nueva frecuencia, sacar esa parte oscura, hacerla evidente, llevar esa luz y al hacer esta parte evidente, cada vez más consciente, es plantar en ti la semilla para que tú puedas hacer ese nuevo cambio en tu proceso. Para que realmente tú te des cuenta de cómo estabas actuando y que tienes un nuevo abanico o una nueva forma de poderlo hacer. Porque siempre elegimos... Eh, las mismas cosas vamos eligiendo y entonces cuando somos conscientes de decir a ver no realmente deseo transformar este patrón realmente deseo transformar esto entonces es llevar por completo la conciencia a ese lugar a esa situación para poderla empezar a, cam a cambiar si yo siempre reacciono me enojo me lleno de ira este con la misma situación entonces es es evidente que no has eh, querido hacer esa observación o esa transformación, sino simplemente sigues como surfeando y eh, repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y Entonces es como, a ver, si estamos cansados, porque muchas veces nos decimos ya estoy cansado de vivir de esta forma, entonces ¿qué es lo que hemos hecho para poderlo cambiar? ¿Cómo es que nosotros realmente hemos tomado conciencia para darnos cuenta que, porque son pequeños foquitos, ¿no? Que van apareciendo así como de, a ver, me estoy acercando y yo me voy solito o solita, te puedes identificar así como me estoy acercando al enojo. ¿no? Porque esta situación, estas palabras, esto ya me está incomodando, porque lo podemos percibir a través de esta incomodidad que está sintiendo nuestro cuerpo. Y entonces ya sabemos que nuestro cuerpo a lo mejor en ese momento inclusive hasta tiene esta, tiende a, a hacerse así al frente para podernos defender, porque es parte de la biología, ¿no? ¿Cómo, cómo se pone el cuerpo cuando viene un enfrentamiento? Entonces se tensa inclusive hasta los músculos lo, lo empezamos a sentir, entonces es esa parte de irnos identificando y ser cada vez más conscientes que si nosotros vamos a hacer repetir ese patrón, entonces ya ahí estamos volviendo ¿no? y, de, y les digo otra vez, ¿no? tropecé de nuevo porque aquí en México hay esa canción de tropecé de nuevo con la misma piedra, pues sí, porque estamos a través de nuestro cerebro ya sabe cómo reaccionar porque accede a esa información a ver cómo reaccionamos cuando nos hacen enojar. Entonces ahí no empieza así, abre el archivo y empieza, ah bueno, reaccionamos diciendo cosas y nos defendemos de tal forma. Entonces avanzamos hacia hacer esas cosas. Entonces identifica, ¿realmente eso te está llevando a lo que tú deseabas? ¿O te estás llevando a esa autodestrucción, a sentirte mal, a no querer estar, a, a, este, a después sentirte culpable por lo que dijiste, eh, a sentir enojo? ¿Qué es? ¿A qué? es a hacia qué te estás llevando esa situación? ¿Hacia dónde te está dirigiendo? ¿Realmente es algo que tú deseabas obtener? Y bien, lo obtuviste. Y ahora qué sientes? ¿Realmente te, te da una satisfacción el haber ganado de la forma en que lo hiciste? ¿Te creó más conciencia o simplemente te llevó a que el ego te dijera, "Eh, ganaste, sí, qué bueno, que los demás se los lleve la y a mí qué me importa, pero yo obtuve lo que quise"? ¿Y eso te está construyendo? Y eso te hace más feliz y entonces ganaste más personas, más amigos o tal vez te está alejando de las personas que amas. Son esa parte en donde nosotros tenemos que hacernos más conscientes y esa es la parte del enojo, pero que hay cuando tal vez nos mantenemos en una frecuencia de, de preocupación en una frecuencia de, de mantenernos tristes, deprimidos, el, el no encontrar la salida, el no saber qué va a pasar de nosotros y es como todas las situaciones de mi pasado que vengo arrastrando y que se siguen, las sigo padeciendo y que las sigo cargando como si hubieran pasado hace cinco minutos y que no permitimos también fluir. Y no tenemos la confianza en que un poder mayor nos está sustentando. Una vez que nosotros podemos identificar cuál es esa situación en la que yo estoy como repitiendo y es que ese es el sufrimiento, o sea, repetimos una y otra vez la misma situación es ok, el día de hoy lo estoy identificando, lo estoy haciendo, ahora cómo voy a ayudarme a través de la sanación con los ángeles. Pues esto, por ejemplo, estas sesiones curativas que son las que yo, yo ofrezco es volverte a armonizar, volver a pedir esta transformación que yo te diría es trabaja con el Arcángel Miguel, trabajar con el Arcángel Sapkiel que nos ayuda a la transmutación de todo lo que estamos viviendo. Trabajar con el arcángel Miguel para romper todos estos eh, bloqueos, estas situaciones que nos están llevando a que esto no esté funcionando, a que esto se esté atorando en nuestro interior. Y por acá voy a mandar saludos a Patricia Salinas, a Ivonne Espejel. Saludos hasta La Paz, Baja California. Gracias por acompañarme y por favor eh, sígueme dejando corazones y déjame tus comentarios. Por ahí hay personas que ya han recibido alguna sesión conmigo, así que eh, por favor deja también tus comentarios cómo te ha parecido esto este, y lo que has vivido. Volver a conectar con nuestra sanación, volver a conectar desde esa, esa frecuencia es bien importante. Salirnos de aquello en lo que nosotros veníamos repitiendo nos va a ayudar muchísimo en que nosotros podamos... Eh, salir de lo mismo y volver a conectar eh, desde nuestro interior entonces eh, mira Doris Granados desde Guatemala, saludos a Guatemala volver a ser un campo por completo de transformación es vuelve a conectar desde tu interior vuelve nuevamente a través de una meditación a través de una oración, pero es un cambio que tú tienes que llevar y que debe de ser sostenido en el tiempo. ¿Deseas realmente hacer esa transformación? Mantente en ese nuevo hábito, en ese nuevo pensamiento, en esa nueva transformación. Si eres capaz de mantener ese hábito, esa transformación durante bastante tiempo repetido, vas a poder mantener ese cambio, vas a poder hacer realmente esa transformación de ideas, de pensamientos, de eh, emociones que habían estado ahí atoradas pero es mantente siempre en esa misma frecuencia, en esa misma idea el que tú puedas realmente mantenerte en esa conexión te va a ayudar a que puedas hacer esos cambios que tanto deseas en tu vida y que tanto buscas. Los ángeles como tal siempre nos van a ayudar a poder hacer ese cambio y esa transformación. A nosotros nos llegan a manera y esa forma de ideas que nos ayudan realmente a poder... Avanzar hacia esa transformación, avanzar hacia esa conexión y que nosotros podamos realmente hacer ese cambio. Ellos llevan esa luz, nos llevan en esa conciencia y si nosotros se los pedimos, ellos nos van a conducir a la persona, al libro a la situación que nosotros deseamos para poder conectar con esa sanación, al lugar inclusive que nos lleva a poder darnos cuenta de qué es lo que yo normalmente estoy haciendo y que me lleva siempre a vivirme de esa misma manera. Entonces, el que nosotros le pidamos a los ángeles, que nos ayuden a esto, eh, va a poder hacer mucho de nuestra transformación. El poder llevar esa conciencia a ese lugar, a ese pensamiento, a esa situación, a ese miedo, tanto consciente e inconsciente, que nos detenía o nos frenaba para nuestros proyectos, para nuestras metas, para nuestros objetivos. Y ayudarnos de la frecuencia de los ángeles a través de una meditación, a través de una sanación que son como las que yo hago te va a ayudar mucho a dar ese empujón que requerías y vamos uniendo estos eslabones vamos cada vez uniendo esa conexión a que nosotros llevemos esa conciencia de poder ir cambiando paso a paso y se va formando y mostrando de una manera muy sutil. Los ángeles tienen esa conciencia de llevarnos a través de esa manera súper sutil, súper amorosa, eh, súper inconsciencia de poder crear esa frecuencia amorosa, de poder crear esa conexión y ayudarnos a hacer realmente esa transformación. Realmente esa conexión con nosotros, con nuestro interior, y que nosotros podamos hacer cada vez más conscientes desde nuestro interior que ese cambio tiene que ser partiendo desde mí hacia el mundo, porque hay, eh, es como, suena como ya este, muy repetido, es que el cambio tiene que ser tú, pues claro, porque si tú cambias tus pensamientos, si tú cambias tus emo emociones eh, y las ideas, las percepciones que estabas teniendo y las proyecciones que haces normalmente hacia las personas, puedes ayudarte a hacer esa transformación, puedes ayudarte a hacer ese cambio y eh, va a ser bastante observable. Y vas a conectarte muy diferente con las personas. Entonces, al pedir la ayuda de los ángeles, que yo te recomiendo también que veas el programa de frecuencia angelical que les hice hace como dos o tres martes más o menos. Eh, entra al canal de YouTube, ahí estoy hablando mucho sobre esa frecuencia, ahí te vas a dar cuenta eh, cómo es eh, parte de esta sanación y que este es uno de los ingredientes principales, el observarte y hacer el cambio de pensamiento te va a ayudar muchísimo y pues a través de esta esta nueva frecuencia y podernos conectar también en nuevas líneas de tiempo eh, que eso es como la sanación cuántica que, que ahora eh, pues con todos estos cambios está está viniendo es eh, vuélvete a conectar desde esta conciencia cuántica conéctate eh, en nuevas líneas de tiempo para eh, acceder a la sanación, para poder acceder a la abundancia, a la prosperidad, a que eh, tu relación mejore a través de una conexión cuántica. Damos ese salto eh, a través de la ayuda de los ángeles eh, ayudándonos a que podamos vivir ese proceso cada vez más rápido y que esas sanaciones, esa toma de conciencia sea cada vez más rápida a través también de esta cuántica Nos ayuda a avanzar y saltar en esta eh, nueva frecuencia y en esta nueva orden. Eh, la, la nueva eh, frecuencia es une eh, esta conciencia cuerpo, mente y alma en equilibrio para que puedas estar realmente conectado porque muchas veces nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma están completamente, eh, digamos, o sea no se desconectan pero no están viviendo en la misma frecuencia, uno está en otro lado, nuestro cuerpo, nuestra mente está completamente eh, ido y no está realmente en esa conciencia y nuestra alma está con nuestro propósito de, de lo que debemos hacer en esta tierra y este y está totalmente eh, eh, viviendo desde otra vibración y no escuchamos lo que nos quiere decir no conectamos con nuestro guía y a través de, de poder eh, vivir con esa conciencia y unir cuerpo, mente y alma en una sola frecuencia, entonces ya empezamos a caminar como de manera más consciente, escuchando nuestra guía interna, eh, realmente escuchando esa voz que nos está guiando hacia el camino correcto, hacia, hacia lo que nosotros realmente es nuestra felicidad, que de pronto la, la queremos ver o obtener de otro lugar en donde creíamos que nos iba a dar esa felicidad, que es finalmente algo como eh, vivir a través como de esas ilusiones que, que no se nos está mostrando, pero es cada vez hasta más consciente, cada vez... Eh, Date cuenta que, que te desconectas, date cuenta cómo te conectas y, y mientras más consciente seas de eso, pues estás recibiendo también esa sanación. Estás cada vez más eh, consciente de rodearte de, esta, eh, de estos, eh, le dicen ahora como hermanos mayores este, que también tienen esta sabiduría que son los ángeles. Y que estos hermanos mayores que bien que saben eh, que están al servicio y que ese servicio que nos están otorgando a nosotros es esa guía, ese cuidado, esa protección, ese mensaje que nosotros decimos como que la aliciente para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Es esa parte que, que tenemos cada vez que hacer más y más y más conscientes. Gracias a, aquí, este, que veo que me están enviando cada vez más corazones. Eh, espero que te haya servido, espero que esta conciencia llegue y que sea esa semilla que plante esa transformación y ese cambio que en tanto habías estado esperando. Y eh, de verdad te... Les recuerdo que estas sanaciones las puedes tener conmigo, puedes cada vez eh, hacer más evidente todo aquello que por ahí se esté atorando en tu vida. Eh, todas aquellas situaciones que no te estén llevando hacia donde tú deseabas, que te estén frenando, que sientas que de pronto estás avanzando muy bien en proyectos, pero de repente no sabes qué fue lo que pasó, que todo iba muy bien y de pronto hubo ese, esa caída en lo que venías haciendo. Eh, situaciones de amor, familiares, este, de amor, de dinero, de salud... Eh, Accede, accede a este tipo de sanaciones y conecta nuevamente con tus ángeles, conecta nuevamente con tu cuerpo, conecta nuevamente con tu misión, con esta voz que, que se había este, apagado por ahí y pues la frecuencia y la oración de los ángeles te va a llevar justo a eso, a esa volver a, a conectar contigo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en el siguiente, el día de mañana tenemos meditación a las 7. Eh, si deseas acompañarme y poder llenarte nuevamente de esta frecuencia de ángeles, eh, el día de mañana a las 7 vamos a estar eh, haciendo nuestra meditación y espero me puedas acompañar el día de mañana. Y eh, también... Te doy las gracias por haber estado el día de hoy, gracias a todos los que se lograron conectar y que eh, lo puedan seguir compartiendo. Nos estamos viendo y hasta la siguiente. Bye, bye.